Estás en la tarde de la radio, estás en Radio Mix, me quedo con vos y para vos hasta las 4 de la tarde, haciendo que tu tarde de martes se convierta en la mejor tarde de tu vida. Pero en esta oportunidad somos varios los que vamos a acompañarte en convencerte, no, en convencerte no, ya dije mal, Jorge. Nadie convence a nadie, vamos a acompañarte en esta tarde maravillosa en la que vos decretás que es la mejor tarde de tu vida. Por eso lo traje a él, porque me traje un tema muy interesante que es el PNL. Estoy hablando del coach Jorge Burnett desde Entre Ríos a Pinamar y de Pinamar a tu casa, en tu hogar, en tu oficina, en tu auto, en donde vos nos estés escuchando. Bienvenido Jorge, ¿cómo va? Hola, Cari, buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia. Eh, yo muy bien, otra vez volvimos al, al, al invierno, así que estamos disfrutando estos últimos días de frío, que hay que saber valorarlo porque después van a venir unos calores insoportables. Así que ahora vamos a disfrutar este fresquito que nos, nos da una pausa. La primavera nos hizo un oso. Sí, sí, sí no. así que hay, que hay que aprovechar y disfrutar al máximo estos últimos días de frío. Dale, este, así es. Y bueno, hoy sí, como decías vos, vamos a acompañarlos con siempre con alguna herramienta que puedan utilizar para el crecimiento personal de cada uno. Y nosotros desde este nuestro espacio de educación financiera, a ver cómo conectamos con la PNL, que por ahí muchas personas no, no, no, no, la, no, la, no la no la ven identificada en cuanto al tema de la inversión y todo lo que es este la parte financiera pero justamente la PNL eh, es esencial para cualquier individuo que busca crear nuevas relaciones, comenzar un nuevo negocio, o empezar una nueva fase en su vida. Este, la, la PNL es la programación neurolingüística, que es, este, para que la gente entienda si el que no conoce, eh, es el, son los caminos neuronales que utiliza nuestro cerebro para reaccionarnos ¿cierto? a través de nuestra palabra. Y como nosotros desde la ontología que llevamos adelante este programa explicamos que somos seres lingüísticos, que creamos la realidad con nuestras palabras, es importante eh, poder eh, entender cómo funciona nuestro, nuestra mente para, para tomar esas decisiones que muchas veces tomamos y que, y que son súper necesarias para poder cambiar el destino y crear eso que nosotros queremos crear, hacer este, realidad esa ese, esos, esos sueños que tenemos o cambiar la realidad que estamos viviendo hoy día. Así que bueno, ¿y por qué es importante que hablemos en este espacio de la, de la PNL? Es importante porque la, la, la calidad del pensamiento de una persona es la que determina su calidad de vida. Según como nosotros pensamos, es la calidad de vida que podemos eh, tener. Este, así que, la, eh, que las personas se comunican con los lo demás este, de distintas maneras este, y tienen eh, una forma de transmitir todo lo que creen o lo que, o lo que el conocimiento que tienen con los demás. Pero lo más importante es y que nosotros nos vamos a enfocar en esto, porque Venimos, como dije recién, desde la ontología, nos vamos a, a enfocar en cómo nos comunicamos nosotros con nosotros mismos. Esas conversaciones internas que tenemos, esas conversaciones que, que, que están en nuestros pensamientos y hacen que, toman, que tomemos las, las decisiones permanentemente, todos los días. Y si estamos buscando este, nuestra proyección, nuestra mejora en todo sentido, este, es necesario que, que veamos eso, cuáles son esas conversaciones que estamos teniendo, este, cuáles son esos pensamientos, cuáles son esas creencias, y esas pueden ser las conscientes, las que nosotros nos damos cuenta, y si no pueden ser eh, esas que están en nuestro inconsciente. Muchas veces para esto no, no lo podemos hacer solo sino que necesitamos el acompañamiento de un coach, puede ser en este caso, que nos haga ir hacia nuestro interior, hacia nuestro ser, para encontrar esas creencias que muchas veces son limitantes. Este, y para detectarlas, poder conocerlas y saber que nosotros estamos tomando decisiones permanentemente con esas creencias que, nos, eh, que han estado grabadas en nuestro inconsciente y que las hemos tomado como ciertas. Todos esos paradigmas que, que nos fueron inculcando a lo largo de nuestra vida y que nosotros reaccionamos este, en forma, en transparencia, ¿no es cierto?, desde nuestro inconsciente, para tomar las decisiones. Así que bueno, eh, es muy importante que podamos detectarlo porque estas van a ser las cosas que nosotros vamos a utilizar para crear nuestra realidad. Y este, el cerebro recurre a todos los datos que nosotros tenemos guardados nuestra mente para tomar las decisiones. Y eso lo podemos hacer de distintas maneras, ¿no es cierto? Pero automáticamente cuando se nos presenta a nosotros una situación o la toma de una decisión, nuestro cerebro recurre inmediatamente a ese archivo, donde están los datos que son todas nuestras experiencias sensoriales, todo lo que hemos recibido a través de los canales eh, y los sistemas representativos en forma visual, auditiva o kinestésica, o sea, a través de nuestras emociones, digamos, y todas esas cosas van quedando grabadas en nuestra mente, en nuestro archivo mental, en nuestro inconsciente. Eso todo está procesado y almacenado en algún lugar de nuestro cerebro. Y cuando se debe decidir sobre cómo actuar en determinada situación, los datos eh, son tomados de ese archivo. Inmediatamente la mente busca en sus archivos y eh, encuentra... Este, cómo reaccionar de acuerdo a nuestras creencias o aquellas cosas que, que nos afectaron en alguna vez o que nos hicieron eh, tener miedo, que nos asustaron. Entonces esas son las cosas que este, la mente toma para tomar las decisiones. Y nosotros vamos por ese camino. Entonces por eso es muy importante tener en cuenta cómo podemos programar nuevamente nuestra mente y los caminos esos neuronales para poder este, hacer nuevos caminos que reaccionen de acuerdo a las creencias que podamos incorporar. Y por eso es necesario, eh, habíamos hablado en la charla anterior de entrenar nuestra mente y todo lo demás. Pero lo más importante de esto es... Poder incorporar en nuestra mente todo el conocimiento nuevo, poder este, incorporar nuevas creencias, empezar a aprender nuevamente y desaprender todo eso que nos está limitando. Por eso tenemos que trabajar en nosotros y, y ver qué, qué es lo que tenemos guardado en nuestra mente. Y tenemos que confrontar toda esa información que tenemos para revalidarla o descartarla con nuevo aprendizaje. Por eso es tan importante que podamos dedicar un momento, un momento en nuestro día a día, para incorporar nuevos conocimientos. Es fundamental que podamos leer por lo menos eh, un 10, 15 minutos, un libro todos los días, un libro de ayuda, de, de superación de nuevos conocimientos y sobre todo de aquellas cosas que son importantes para nosotros de acuerdo a lo que soñamos o a las propuestas de vida que queremos llevar adelante. Entonces, ese conocimiento va a ser de que nosotros empecemos a cambiar esa información en nuestro cerebro, a dónde vamos a recurrir. Y cada persona actúa distinto según sus patrones y de acuerdo a, a su personalidad, ¿no es cierto?, de cómo lo va a comunicar. Así que es importante, ¿no es cierto?, eh, crear en nuestra mente esos nuevos caminos neuronales para que nosotros podamos recurrir inconscientemente aún a ese archivo nuevo que tenemos, cambiando esa información que tenemos que descartar de nuestra cabeza. Y eso se puede hacer desde la toma de conciencia. Hoy hemos hablado también en otros, en otros programas de esta nueva era, que es la era de la conciencia, donde el conocimiento está abierto a todos. Entonces no solamente tenemos que incorporarlo a nuestra mente, sino que tenemos que estar conscientes permanentemente de lo que estamos haciendo. Y sobre todo lo que estamos diciendo, diciendo hacia afuera y también en esas conversaciones internas. Tenemos que estar permanentemente chequeando cuál es nuestro lenguaje, qué nos estamos diciendo a nosotros mismos y qué estamos diciendo hacia los demás. Ver esas esas creencias que tenemos y si nos están limitando, si las tenemos que cambiar. Esto es lo mismo que si fuera una computadora nuestro cerebro. Por ejemplo, si vos jugás al ajedrez en la computadora, vos haces un movimiento en el tablero y la máquina lo que hace es evaluar según la posición de las, de las fichas y del movimiento que vos haces todas las jugadas que tiene en su sistema cargado, que son las mejores jugadas de los grandes ajedrecistas. Entonces evalúa el movimiento que vos haces y toma todas las variables posibles de acuerdo a lo que, a lo que ella conoce. Y te da una jugada en respuesta. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Pero nosotros tenemos que tener la conciencia de darnos cuenta cuando estamos tomando una creencia que nos está limitando. Tenemos que saberlo, hacernos conscientes de eso, porque si nosotros seguimos haciendo lo mismo que vinimos haciendo toda la vida, vamos a tener los mismos resultados. No podemos eh, pretender resultados distintos haciendo lo mismo que estamos haciendo. Entonces, todo ese conocimiento que nosotros tenemos que grabar en nuestra mente, tenemos que empezar a hacernos conscientes hasta que eso lo, se graba en nuestra, en nuestra mente de tal manera que después actuemos de esa forma, aunque sea inconscientemente. Y esto lo hacemos repitiendo permanentemente ese nuevo conocimiento. Nosotros nos han enseñado de que el dinero no hace la felicidad, por ejemplo. Y es una creencia que la tenemos súper arraigada en nuestra mente. Entonces, en, ahí tenemos que empezar a hablar del dinero, de, la, de, las, de las nuevas conversaciones que tenemos, que tenemos que tener con respecto al dinero. El dinero es un bien de cambio y me acompaña en mi proceso de ser feliz. Entonces, no está correcto amar al dinero porque eso es lo malo, y lo que castiga, y lo que es un pecado, y lo que está marcado, el amor al dinero. Pero sí sabemos que el dinero es el bien de cambio en este mundo, y que es necesario para cualquier cosa que tenga. Entonces, esas son las conversaciones que tenemos que empezar a detectar, y empezar a cambiar en nuestra mente. Y repetirnoslo permanentemente, haciéndolo habitual, validando esas nuevas creencias, y haciendo que esos caminos neuronales alternativos empiecen a tomar valor, empiecen a ser más marcados y que se empiecen a hacer autopistas y que los viejos caminos de pensamiento que teníamos con todas esas creencias limitantes y todas esas experiencias dolorosas que nos llenaron de miedos y de temores, podamos superarlas y trascenderlas, poner nuestra mente consciente en el aquí y ahora, creando la realidad que nosotros estamos buscando. Eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que entender que la programación neurolingüística es la que nos va a ayudar a ir hacia ese futuro que buscamos. Tenemos que reprogramar, desaprender todas esas cosas que tenemos en nuestro inconsciente y empezar a crear esos nuevos caminos. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. La verdad que como siempre muy interesante y está buenísimo que se ponga en práctica esto, ¿no? De desaprender todas esas malas costumbres que teníamos eh, nosotros y bueno, y hacemos trabajar, eh, yo digo, de mala manera el cerebro, ¿no? A nuestro consciente. Sí, nuestro cerebro está preparado desde primitivo y nuestro cerebro es reptiliano, está preparado para sobrevivir. O sea, la ley del menor esfuerzo es la que tiene el cerebro. El cerebro va a buscar lo que está más seguro, lo que más fácil, lo que nos proteja. Entonces, él va a actuar de esa manera. Nosotros tenemos que enseñarles que somos poderosos, que no tenemos miedo absolutamente a nada, que vamos por nuestros sueños, que vamos por nuestra felicidad, que nos hacemos cargo con todas las consecuencias, por supuesto, y ir hacia ese lugar que estamos buscando. El tema de PNL, yo lo quise poner en este espacio porque es fundamental. Y es un espacio muy corto y no vamos a poder hablar mucho de esto. Pero a toda aquella persona que quiera... este cambiar el rumbo de su vida, que quiera fortalecerse, que quiera crecer, tener un crecimiento en lo económico o en cualquier área de su vida, eh, yo les recomiendo que escuchen audios de PNL, o que busquen a alguna persona, algún coach especializado en PNL, o que use herramientas de PNL para que los acompañen en ese proceso, porque realmente es una, una herramienta increíble, y en este momento lo que estamos hablando de PNL ya no es, una creencia, es algo que está científicamente demostrado, y así funciona. Tal cual, bueno, muchísimas gracias Jorge, y nos vamos a ver con otro tema, como siempre, que vos nos sorprendés Marte tras Marte. Muchas gracias, Cari, un gran saludo para todos. Abrazo, chao, chao. Jorge Burre, en La tarde de Mix, ya venimos, quédate conmigo, me quedo con vos.